de la red social WhatsApp, háganos el feedback, en el camino le leeremos su eh, mensaje, le leeremos su respuesta. Muy bien, vamos entonces señores, en lo que ustedes comienzan a hacernos eh, ese eh, el feedback, ¿verdad? Y dar respuesta a la pregunta, vamos a saludar la presencia aquí con nosotros de Yerjan la Antigua. Buenos días.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 Atención Móvil Soluciones Ambientales, compañía encargada de recoger la basura o los desechos sólidos en San Francisco de Macorís. Estuvimos ayer en la urbanización Toribio Camilo y lo que encontramos ahí es desastroso. La cantidad de basura que encontramos en esa comunidad es terrible. Nos dicen ellos que ahora no saben que antes pasaba el camión los viernes y los martes. Pero que ahora no saben cuándo pasa y que tiene más de 15 días que no mira, pasa mira, mira. por ahí. Yo fui ayer, eh, personalmente, eso lo que, que encontré... Miren que eso, ahí. y atención Francis, para que no diga que la gente son sucios ahí. Atención Francis, la gente tiene la basura en el frente de su casa, pero están lleno Así que, atención Móvil Soluciones, vamos a resolver esa situación. Porque miren cómo está esa cuánto comunidad. ¿Cuánto tiempo tendrá fuera de servicio Móvil Soluciones? Mira, mira cómo la tienen, la tienen organizadita, sí. pero tan llena ya, ya la... Eso vale la pena. 15 ya? días. ¿Cuánto tiempo tendrá fuera de servicio Móvil Soluciones? Eso, eso, eso <risa> que queremos preguntar, se lo me dicen que viene para acá hoy. Eh, Ay, eh, qué, eh, bueno. Eric. qué bueno. Eric, tiene que venir preparado. No, Tiene que venir preparado para... para la entrevista porque estamos a hacer preguntas. Aquí hay evidencia. Muy dura. Aquí hay sí. evidencia. Así que atención, a, a ir en auxilio de esa comunidad. Bien, ¿cómo no? Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, amados. Buenos días, Yeryan, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos a ustedes el favor de su atención cada mañana de 7 a 10 de la mañana por el canal 10 de Telenor de lunes a viernes. Muy bien. Muchas gracias. Nosotros continuamos con el contenido del programa. Así es que... Bien, Senado aprueba resolución que solicita al presidente prohibir entrada de personas a lugares públicos y privados sin vacunarse. Coja ahí. El Senado de la República aprobó una resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader prohibir la entrada a lugares públicos y privados a las personas que no se hayan vacunado contra el COVID-19. La iniciativa autoría de los senadores Dionis Sánchez, Antonio Marte y Edin Nolasco se pretendía conocer en la próxima sesión, pero a pedido del vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, se acordó colocarla en la agenda de ayer martes. Específicamente lo que, se solicita, lo que solicita la resolución es que se disponga la prohibición de la entrada a lugares de servicios públicos y privados, espacio de expendio de alimentos, bancos, restaurantes, el uso de transporte público y otros sitios que implique la aglomeración de hombres y mujeres, a personas que no estén inoculados con la vacuna del COVID-19 en aras de preservar la salud colectiva y el bien público. En medio de un repunte de los casos de coronavirus en el país, el presidente Luis Abinader extendió ayer el actual toque de queda que se ejecutará en, en el territorio nacional desde el pasado mes de junio, 2 de junio, lo que quiere decir que el toque, el toque de queda verdad, se aumentó hasta el 16 de este mes. ¿En qué nos encontramos? Muy bien, antes de pasar a los comentarios de este tema, vamos a saludar a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Serjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Hoy miércoles 9 de junio. Rápido van los días. Y así ya casi casi estaremos a final de año. Bien, amado. adelante con el tema. Bien, bueno. Precisamente ayer yo planteaba, hablaba de este tema de algunos aspectos que deberíamos nosotros de poner sobre la mesa para eh, evaluar o ver qué tan factible es, qué tan oportuno es, qué siente o piensa la gente al respecto de una vacunación obligatoria, todas esas cosas que pensamos cuando hablamos del tema de la vacunación. Hemos escuchado eh, al presidente Luis Abinader hace unos días referir de que no uh, habrá vacunación obligatoria, decía Luis Abinader. El Senado aprueba esta resolución, no quiere decir todavía que ya sea un hecho, hay eh, más procesos que conlleva el hecho de que ya sea una ley. Hay algunas eh, empresas, hay algunos sectores que están haciendo lo propio, que es motivar a sus empleados, cuidar a su personal... En el caso de empresas como eh, Ban Reservas, mm. vemos instituciones como Burger King, vemos eh, otras de acá locales que suben a sus muchachos. Eh, algunos, eh, voy a decir los nombres porque es una labor que están haciendo que considero que es eh, a favor. Algunos bares de acá también haciendo lo propio para motivar a la población. Más allá de esto, de, de que sí eh, la misma sea obligatoria, es mucho, hay una gran diferencia. Entran algunos aspectos como el tema de la creencia, la la, la, la, la, las religiones, el no creer en la, en la vacuna en sí. Ahora bien, otra de las cosas, esto, esto es en el aspecto de la gente que entiende que no se va a vacunar por una o por otra. Algunas de esas que he mencionado. Amén. Hay otro aspecto, hay otro elemento que nosotros debemos también de mencionar acá. Me el interés general debe de estar por encima del particular, o sea... El cuidar, preservar, el resolver este problema que es colectivo, que es de la sociedad, que es del país y que de alguna forma se resuelve con la vacunación, debe de estar por encima de Juan, de Pedro, que no quiera eh, vacunarse. Esto es lo que nosotros podemos, debemos de evaluar. El interés colectivo por encima del interés personal, más allá de lo que usted pueda pensar de manera particular, porque el asunto está, el kit del asunto está. Cuando eh, usted se infecta, cuando nos infectamos, destacando que el hecho de que usted esté vacunado no va a dejar de infectarse, no va a, dejar, no va a contagiar, pero es la manera de ir acabando con la pandemia, de disminuir el, el riesgo de muerte, el nivel de gastos que genera una persona en un hospital. Cuando nosotros hacemos o tenemos la vacunación, eh, como ciudadanos ya a nivel general, que esté casi toda la población vacunada, tú dices, bueno. Entonces hay que hacerlo, hay que vacunarse, no depende de mí, yo no soy único. Dale. Yo Si a mí me da el COVID, yo voy a, a, a generar un gasto, voy a generar un problema a la sociedad, a mi familia y a la colectividad. Entonces no es un asunto particular, como mucha gente quiere plantear. Entonces eh, tenemos ya esta posición del presidente y ahora mismo... La República Dominicana podríamos decir que está dividida, en el sentido de que hay muchos criterios que se plantean en este sentido. Bien, gracias Carolina, muchas gracias. Yerjan. Mire, eh, Carolina a propósito ha dado en la, en la <coughs> parte nodal de esto. Miren, lo que nosotros vamos a decir cada uno de nosotros son opiniones, y por tanto cada quien asumirá la, lo que le interesa, ¿verdad? O lo que más le. le se le asemeja su interés particular de la opinión de cada uno de nosotros la constitución es decir el ordenamiento jurídico de la república dominicana establece que la ley no puede eh, prohibir más allá de lo que le perjudica Entonces, tomando esto como consideración si una persona eh, se vacuna se contagia sí se contagia claro. Se puede contagiar, ¿Se puede contagiar? Sí, sí. Con... Si una persona se vacuna Puede contagiar a otro Sí Entonces la obligación Sí, sí. sí. Eh, Es así muchachos Le estoy preguntando a ustedes Para, para tener una afirmación Entonces tomando en cuenta de Que ustedes han afirmado Que sí Que se contagia y Que puede contagiar Entonces la obligatoriedad No tiene razón de ser No sé si me doy a entender si, si yo vacunándome No me contagio Y no contagio a otro Entonces sí debería ser obligatoria Pero igual yo voy a contagiar a otro Quien debe vacunarse Es el que quiere protegerse de manera que el Estado no puede obligar a la gente a vacunarse, lo que tiene que motivarlo. Porque, por ejemplo, usted dirá, bueno, lo que pasa es, eh, yéndonos ya al, al, al núcleo esencial del problema. Si usted dice, si tú no te vacunas, no puede entrar aquí a este sitio público, porque me vas a contagiar a la otra. Ajá, estoy vacunado, me infecté y voy a contagiar. Entonces, la esencia de lo que se busca proteger no existe, no existe. De la única manera que la vacuna debe ser obligatoria y que, se le, y que se le impida la entrada a gente, por ejemplo, que no se haya vacunado, es si la vacuna asegurara que la persona no se va a contagiar ni va a contagiar a otros, pero eso no existe desafortunadamente. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Es informarle a la gente, mire, amigo ciudadano, si usted se contagia del coronavirus y usted no está vacunado, las posibilidades de muerte y de lesiones permanentes que le va a dejar la enfermedad son mucho más altas si no está vacunado. Si está vacunado, la, las posibilidades de muerte, supuestamente, porque tampoco está demostrado eso, las posibilidades de muerte, si usted está vacunado, se reducen. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Pero si yo me vacuno, como de hecho yo estoy vacunado, y aún así me contagio y puedo contagiar a otros, no me puedes obligar entonces a vacunarme para entonces eh, eh, proteger a quién, porque igual va a seguir, voy a seguir contagiando, me puedo contagiar. Eso es lo que tenemos que explicarle a la gente. Lamentablemente es, es como yo lo veo naturalmente, el núcleo esencial de lo que se busca proteger no existe, porque si tú dices, bueno, es eh, como el SIDA, el SIDA tú te contagias y contagias a otro si hay una vacuna que evita que tú te contagies y que contagies a otro, entonces esa vacuna sí debe ser obligatoria porque tú estás poniendo en peligro a la colectividad, pero con yo vacunarme no dejo de poner en peligro a la colectividad y por tanto mi posición es que no existe, no existe o sea, no procede la obligatoriedad ni que se le prohíba a una gente entrar a un sitio porque igual vacunado o no vacunado puede contagiarse y puede contagiar muchas gracias bien Francis, miren yo no sé por qué le seguimos dando vuelta a lo que todos sabemos. Se ha demostrado por constitución y ley la capacidad que tiene el Estado de obrar cuando así las circunstancias lo ameriten para aplicar normas que en cierta forma limiten derechos fundamentales. Y precisamente la circunstancia por la que está atravesando la a humanidad o el mundo, ¿verdad? Y en este caso, República Dominicana, bajo la dirección presidencial de Luis Abinader, que le está correspondiendo gobernar y dentro de las alternativas que tenemos para contrarrestar la propagación y el rebrote y lo demás y las muertes y evitar las muertes, está la vacuna. No entiendo por qué seguimos discutiendo. Y lloviendo sobre mojado sobre cuestiones que ya sabemos y tenemos claro, porque en propia cuarentena discutíamos ese tema y yo decía que la ley de salud poseía todos los, mé los méritos y las condiciones para imponernos a todos las normas de salubridad que así lo entendiera, sin necesidad de aplicar ninguna ley, ningún medio jurídico que no sea el que tenemos. Que lo que aquí ha faltado es una ley que indique los estados de excepción. Creo que lo hice en mayo de 2020 esa propuesta. La tengo anotada por ahí porque la expliqué y qué conllevaría para que el Estado sujetara, se sujetara a esa normativa para que en, lo, en la medida de lo posible fuera lo menos estridente respecto a los derechos o al manejo de los derechos fundamentales de las personas. Si tú teniendo una condición legal de sección, de estado de sección, estado de emergencia, estado de, de sitio, lo que tú entiendas, debíamos de tener una norma que ya se aplicara porque ya estábamos, estábamos dentro de una situación de sección y eso es lo que no se ha querido entender. ¿Qué hacen los legisladores procurando? Al presidente lo que hay que pedirle es que no bajen la guardia y que por excepción y por necesidad, aplique medidas a la entrada, no a lugares, ni a discotecas, ni a restaurantes de los dominicanos, de los extranjeros y dominicanos que regresan al país o vienen al país, de los lugares que verdaderamente el rebrote y las, y las cepas más, de mayor propagación están, que son Brasil, Reino Unido, Europa, lo que sea. No importa que el turismo esté en apertura. Sudáfrica. Tiene que poner reglas en los puertos, en la entrada de, de personas. Que ahí es que tenemos el gran problema. Que ni siquiera le están pidiendo pruebas PCR. Nada. Salir. Pero para salir te la piden. Nada la le toma. están pidiendo. No, pero para, para, salirte, para, para salirte salir del país del otro país, no nosotros. No nosotros. Entonces nosotros no tenemos... Pero vayan a Haití, que no hay nada que ir a buscar para Haití. No te la permiten si no tienes la prueba. No te permiten entrar. Y nosotros estamos descomplacientes. Y J.L.P., legisladores perdiendo el tiempo, aunque... Ah, entonces somos de doble moral entonces, Fran. Siempre hemos tenido una situación de doble moral ah. en la República Dominicana, incluyendo cuando hablamos de, de corrupción, cuando hablamos de ataque a, a, a, a... ¿Aquí los puntos de droga no se atacan? De hecho, en los puntos de droga ya pusieron su, ¿En, en Google? su ubicación GPS. Sí, ¿tú ya no la, vieron? ¿Tú no vieron la fiscal no, no, no. que se quejó, que, sí, que daba vergüenza? De, punto de droga de, de fulano de tal. Dice que escucho, eh. Chucho, eh, allá. No, escucho, en, no, escucho, eh, en, no, no, es allá en la capital. Ah, de es chucho, Santo Domingo, eso que debe dice, ser un meme. Punto de droga. No, Yo la pusiera, fiscal. No, lo, lo, lo están investigando. Debe ser un meme. Lo están investigando. Tú has visto los fiscales. Tú has visto. La, tú sabes lo que la gente más bruta tecnológicamente son los fiscales. ¿Qué fue? Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aparece. Que la gente más bruta tecnológicamente buscarlo? son los fiscales. Oye, oh, y lo buscó, amado y, y verdad? en Google yo, vamos a buscarlo, pero eso no, es una no, vergüenza eres? si eso es verdad es si una es que, vergüenza algo ver. muy bien por y eso. Y, y terminaste Francis, sí, muchas gracias sí. miren, en definitiva hay, hay, que, hay que ponderar muchas cosas, no se puede partir de ligero, no se puede partir de ligero en el sentido ¿Y de que sí? eh, si la vacuna es obligatoria si esta resolución del Senado es correcta o es incorrecta, hay muchísimos elementos, yo creo que aquí hay que ponderar una serie de derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, todos los ciudadanos están, tienen derecho a la salud y el Estado está obligado a preservársela. Pero también todo ciudadano tiene derecho a su integridad física, producto de una disposición constitucional. Y la integridad física se rompería si a ti te obligan a meterte una aguja en un brazo. O sea, estamos hablando de integridad. Claro, la integridad que el legislador constitucional planteó en su momento era la integridad del punto de vista eh, eh, físico, pero en el sentido de que eso te pudiera provocar un daño. La idea de ponerte una aguja en un brazo es básicamente para evitar un daño. Lo que quiere decir que hay que ponderar una serie de derechos. El Estado social y democrático de derechos se fundamenta en un conjunto de derechos y de libertades, sobre todo el tema de la dignidad, que comienza en la Constitución a partir del preámbulo. Lo que quiere decir que hay que ponderar. Uno no puede partir de ligero. Porque eso que dijo Yerian, yo le voy a poner un, un, un planteamiento contrario. ¿Es obligatoria la mascarilla? Sí, tú estás de acuerdo con que es obligatoria la mascarilla. La mayoría de la gente está de acuerdo con que la mascarilla es obligatoria. Y ustedes ven que aquí venimos cada rato a, a criticar el hecho de que no lo tenía. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la obligatoriedad de la mascarilla ¿m? y la obligatoriedad de la vacuna? Compárenla. ¿Me entienden? Cuando ¿Qué tú, hace la mascarilla? Cuando tú termines lo, lo, ¿qué lo vamos hace a la mascarilla? La mascarilla hace lo mismo que hace la vacuna, porque él, él acaba, él acaba de, de, de describir la vacuna. ¿Te sí. ¿Evita que te contagie? No, la vacuna solamente evita que el, el contagio que te produzca o la, o la, la eh, eh, el, el virus, si te da, no te mate o no te dé muy, muy, muy duro. Okay. Pero como quiera te da, igual que la mascarilla. Entonces. Hay que ponderar. Yo pienso que esto, esto, la, la sociedad dominicana necesita abrir un poco su, su, su, su, su entendimiento, open mind, como dicen los americanos, para poder entender que independientemente del derecho, esta es una situación especial. Aquí no estamos hablando de una situación normal de vida del dominicano. No. Estamos hablando de una situación especial. De excepción. Y, de excepción, exacto. Y en situaciones especiales, en situaciones de excepción, hay que innovar. El derecho no puede ser estático, ni usted puede estar todo el tiempo mirando la Constitución. A ver qué dice la Constitución. Porque la Constitución dice aquí, óyeme, el derecho no es estático, el derecho se mueve. Y así, así, así tiene que ser el derecho. Hay... Hay, hay un, fa, un famoso pleito de toda la vida, desde que yo comencé, a, desde que yo abrí la, la, la, la portada del primer libro de derechos, me, me topé con ese pleito famoso entre el positivismo y el naturalismo, es decir, un derecho más material, y, positivismo, y un derecho más ideal, naturalismo. Ese es un pleito et, et, et, terrible, que no va a resolverse nunca, que no va a resolverse nunca. Entonces, eh, eh, en el tema de la discusión de si el derecho es ciencia o si el derecho es eh, una técnica, eh, hay una famosa frase de un autor, eh, Hans von Kirchmann, un autor eh, alemán, que dice lo siguiente. Sí. Eh, los pájaros, para él demostrar que el derecho no era ciencia, él decía, los pájaros cantan y las aves vuelan igual desde los tiempos de Plinio. Se refería sí. a Plinio, el poeta, sí. el poeta romano. Dice, pero una decisión del legislador convierte en basura bibliotecas enteras. Y es verdad. Total. Claro, claro, eso es así. Pasó con la constitución y saludo, nuestra. Y, y, Oye, ¿tú y tú, y tú que... has escuchado que más vale dos sí. pulgadas de juez que. ...tres kilómetros de jurisprudencia... Ese es, filósofo, ...ese es un filósofo amigo nuestro... ...nuestro, <risa> llamado Lolo... <risa> que, que, que, me, que, pero que, me, ...que un saludo... ...dame, dame un segundito... Sí. Déjame, déjame, ...déjame darte una anécdota <risa> señores... ...eso que yo acabo de decir... Eh, me, ...me produjo un dolor... ...muy particular, yo tengo una amiga... Mm. ...quien quiero con el alma... Mm. ...que publicó... Día, ...poco tiempo antes, meses creo... ...antes de que entrara en vigencia... ...la, la, la, la, la constitución nueva una un, una constitución comentada la vieja uh -huh. pero una cosa una presentación preciosa en, en coso duro en cómo se llama en portada dura duro. Sí. Óyeme, una cosa. Que todo profesional del derecho no, quisiera no. tener en su biblioteca exhibiendo. Eso era exacto. Eso era, era para tú andar con ella y decirle: Mira lo que yo tengo. Óyeme, a los dos o tres meses le cambiaron la condición. Claro. ¡Ay, carajo! El libro me sirvió para acorar la mesa. Dios, por Dios. Eso miren, no tiene madre. Von Kirman tenía razón. Sí. Miren, eh, yo soy un seguidor de las corrientes modernas. Precisamente porque me formé en un derecho contemporáneo de ahora, no en el de antes. Y yo soy de lo que creo que la, el, la, la ley debe ir cambiando conforme cambia la sociedad. Ahora bien, no hay una diferencia en, en lo que tiene que ver con el contexto actual. Ejemplo, si lo que busca eh, el, esta resolución de que la gente no vaya a los sitios eh, públicos si no está vacunado, ¿cuál es la diferencia con la mascarilla? Tan sencillo como masticar un chicle. Yo me pongo la mascarilla por obligatoriedad, porque con la mascarilla cuando yo hablo, respiro y estornudo, todo lo que yo, eh, ¿verdad? Eh, eh, todo lo que sale de mi cuerpo se queda atrapado aquí. Y con eso yo no contamino a Amado ni contamino a los compañeros, por eso es obligatoria. Pero la vacuna no hace eso. Me pongo la vacuna, igual me contagio Igual puedo contagiar a otros Entonces no tienes razón de ser pero A eso es que yo me refiero Mira, A quien me protege la vacuna Es a mí Pero tampoco me dice que no me va a matar Lo que puede reducir Es la posibilidad, el riesgo de muerte y aminora los efectos. Por eso que yo digo que no le pueden prohibir a una persona ir a un sitio público porque no se haya vacunado. Porque la esencia de lo que se busca no, proteger es, es, no eso existe. Eso es muy drástico, porque eso viola muchos principios. Pero es lo que te digo. Entonces, incluyendo, pero, pero. Hay gente que no se quiere vacunar. Mira, yo no he momento. tomado partido. Yo no he tomado partido, con el perdón, Carolina. Uh -huh. Yo no he tomado partido porque realmente eso necesita una reflexión que innove el derecho. O sea, eso necesita una reflexión muy particular, muy nuestra por una situación muy especial no estamos en épocas normales eh. mira, es que de tener una pandemia se necesita utilizar tola, todas las herramientas que tengamos claro. a mano, o sea, uh -huh. no se trata de que yo creo que me van a poner un chip no se trata de que me van a poner una recaga después en la segunda dosis, no se trata de que hay un imán Ojalá. No se pero trata... la gente tiene derecho a pensar <risa> eso en... <risa> <Pero hay risa> no se trata pues de Carolina, pero hay gente que lo pero, uh -huh. piensa así y tiene el derecho a de pensarlo claro. y, de y la libertad en, en... de pensarlo, <risa> ahora hay un tema de colectividad. ¿Qué pasa? Ciertamente la vacuna no te va eh, a evitar que te dé el COVID, pero el nivel de riesgo de muerte, de entrar a en un intensivo que le cuesta un millón y pico de pesos al Estado, no, disminuye y la, y la muerte a la víctima. Puede a la víctima. La muerte. La, cuando nosotros vemos países que no encuentran dónde poner sus muertos, mm. eso es un problema social, es un problema que se le genera al Estado. Mm. Ahora, si tenemos una vacunación eh, generalizada o la totalidad de la población es un método que se puede considerar muy oportuno para que si se quiere se evalúe la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú tener pacientes en intensivos ahí por COVID, a que tú tienes pacientes en los centros hospitalarios con síntomas de COVID, que gripe, que esto, aquello, y es la manera o en su casa, o en su casa. O sea, hay una gran diferencia de frenar esta bendita pandemia. Hay un hay un, un, un largo trecho de distancia, no sé si redondea ahí, hay una distancia importante de tú tener COVID en un intensivo a tú tener un gripe o que le den a los ciudadanos que se, se trate de, de manera normal. Que de hecho, que es que nos están enseñando colectivo. que hasta con una gripe debemos mantener la mascarilla. Claro. Porque si hubiésemos no, tenido la costumbre de la de no la mascarilla. Yo no soy vas... frecuente vacunado y no vacunado, ¿por qué? Porque mm. ha dejado de darme gripe. Sí. Uy, eso hey. tiene. Mira una Yo cosa. Yo me protejo y protejo a los otros. Hay quienes me han comentado y me mandaron el otro día un mensajito, pero Francis, tiene que tomar en cuenta el artículo 42 de la Constitución, pero hay una mala malinterpreta... una mal interpretación del artículo 42 de la sobre derecho a la integridad de la persona. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física. Si tú, por una cuestión de salubridad y de humanidad, le dices tienes que vacunarte, ¿tú estás agrediendo la integridad física de una persona? No, porque el mismo artículo dice, que se dice, psíquica, moral y a vivir sin violencia, tendrá la protección del estado en caso de amenaza riesgo mismo, o violación a la misma eso lo sería lo mismo que tú pongas una querella por, viola, por, por, por por herida voluntaria contra el cirujano que te operó el apéndice, igualito Exacto. porque Entonces, te metió un cuchillo ninguna un persona cuchillo, puede ser sometida a pena tortura, procedimiento vejatorio no que impliquen la pérdida o disminución de su salud, es decir el no aplicarle la ¿Es vacuna la es reducir sí, la okay. salud de la persona vamos, vamos a complicar ese asunto los testigos de Sencillo. Jehová Decir, Oigan, Héctor, ajá, de Jehová. Entonces cuando el testigo de Jehová se enferma, ¿quién es que, que, que cubre esos gastos? Y es cuando letado, el testigo de Jehová él él, él, él, él, pero está obligado, pero está obligado. No sé. obliga, está obligado. Porque que el Estado porque también le dice, le dice al ciudadano, tú tienes derecho a creer lo que tú crees lo que tú quieras. Pero no mientras. puedes afectar a los demás. No, pero que él no está afectando al otro, claro se está afectando que sí. a él mismo. Claro que entonces, que sí, porque cuando genera. Nadie puede a un testigo de Jehová cuando hacerle genera transfusión miles de sangre. De Nadie puede. Es Yo él? escucha esto, Francis, cuando genera miles de millones de pesos en pérdidas, cuando genera una situación que no permite frenar pero una le pandemia, al Estado. es un problema le colectivo. Lo que a mí me está afectando como sociedad es el problema de esa creencia, de ese testigo. Le, le corresponde A me, el, pero me, me está creando un problema. A mí se me, ¿Sí? me presentó un caso así de un muchacho que se convirtió estando preso y cayó enfermo. Y no quería, y él no quería transfusión. Y yo le dije al, al director, amárralo y pone la sangre. Porque si se nos muere ahí es peor. Porque nosotros estamos obligados a... Siempre ha, que ha habido... Uno que a mí no que me importa que lo, lo que él cree. A mí lo que me importa es cumplir con mi obligación como funcionario de preservarle la vida. Luego demandó al hospital, en un país europeo, luego que revivió, de que lo salvaron, demandó al hospital. Igual que Lorena Bobby. Claro, porque ese es su derecho a creer en lo que él cree. Hay gente... Tú Israel. no te pierdas ahí. Hay gente que vive por fe. Hay gente que vive por fe, sí, pero que voy, que esa gente fe. Recomiendo. Hay gente que no le importa. Perdón gente lo creyente, no, por los si creyentes. Tiene no que entender, pero y si esa fe no le genera un problema a la sociedad, Señora. al gobierno, un gasto y no y no permite. No importa permite, el estado está obligado no, a no, eso. Pero no permite frenar el una estado pandemia. Hay que utilizar todas las herramientas necesarias es para nosotros salir de esto. Es bueno, es pero que se vaya para la loma y que no le genere un problema no, a nadie. No, pero para no pasa, no para No un problema. Entonces esa persona deja de pagar impuestos. Entonces, ajá, cuando va al supermercado,